Yo creo que, eh, partiendo de la definición básica de Estado-Nación, que es esta de eh, una forma de organización política que posee un territorio claramente delimitado, una población eh, relativamente constante y eh, un gobierno, eh, este, yo creo que digamos, se puede entender de esta manera, pero que eh, digamos yendo más bueno que tiene sus orígenes a partir de la paz de Westfalia en 1648 aproximadamente es donde los historiadores sitúan el origen del Estado-nación pero que obviamente construye toda su eh, legitimidad digamos eh, con eh, a, bueno tenés la revolución francesa con la revolución industrial con las revoluciones de eh, el siglo XIX, tenés bueno la, antes la revolución la Revolución Inglesa, eh, la creación de la Independencia en Estados Unidos. Todo, yo creo todo este proceso va construyendo lo que entendemos por eh, los estados el Estado de Nación moder, moderno que llega, digamos, eh, Pierre Mandirieta, su, a su punto donde se empieza a cuestionar este, con otra guerra, digamos, entre comillas, otra guerra de los 30 días, de los 30 años, perdón, este que es eh, el periodo que eh, abarca de... 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, a eh, 1945. ¿no? Este, es, Pierre Manuel le dice la guerra de los 30 años, ¿y, y por qué? Bueno, pues sabemos que a partir de ahí, todo lo que se construyó, eh, como, como que conocemos como Estado-Nación, ya comienza a ser eh, fuertemente cuestionado en función de que bueno se le atribuye a al, al digamos al concepto de nacionalismo haber eh, derivado en lo que son eh, en lo que fue la segunda guerra mundial ¿no? este, y sabemos que a partir del 45 comienzan a surgir todas estas entidades supranacionales como bueno la onu y todos sus derivados y además de que la, la, digamos, la revolución del transporte y de la comunicación toma una otra otra fuerza que deriva en esto de eh, en esto, digamos, en este mundo más eh, globalizado, ¿no? En términos de, eh, materiales y, y tecnológicos específicamente. Entonces se empieza a cuestionar las, las viejas eh, las viejas lealtades nacionales, si se quiere. Eh, creo totalmente que hay que hacer una, una distinción entre de lo que es globalización y globalismo. Eh, este, la globalización es un proceso Digamos que se da, como te decía, en términos eh, materiales, es una digamos, eh, es una revolución de los medios de comunicación, de transporte, que han acortado las eh, las distancias, digamos, o mejor dicho, han acortado los tiempos en los que recorremos las mismas distancias que existen desde siempre. Este... Y eh, bueno, y han facilitado la comunicación así como la que tenemos nosotros por ejemplo ahora, eh, que vos estás en España, yo estoy en Argentina y eh, nos estamos viendo y podemos eh, comunicarnos de manera instantánea, ¿no? con solo un, un llamado desde cualquier medio. Este, pero obviamente esto es la globalización que en términos tecnológicos me parece que eh, es algo positivo y que es algo de lo que, a lo que no, no, no se puede volver atrás, entonces sería ridículo plantear eh, o oponerse a la globalización. Ahora sí, el globalismo es, eh, si se quiere, la ideología política de, que intenta, digamos, eh, agarrarse de este fenómeno que es la, la globalización para decirnos bueno, eh, puesto que eh, hemos llegado a otra instancia eh, digamos en, en términos materiales y en, en, en facilidades de comunicación, de transporte, que... Eh, somos ahora eh, ciudadanos del mundo, ¿no? Eh, eh, decimos, bueno, puesto que ahora tenemos. Eh, el mundo es global, es una aldea global, y es lo que se nos pretende, digamos, instalar, necesitamos eh, gobiernos eh, mundiales, ¿no? Que es lo que vos me, me planteas. Bueno, como, como el globalismo, el globalismo es básicamente lo que, lo que plantea: es eso, es a la globalización, como respuesta, necesitamos darle una respuesta política que es, una solución política que es el, el globalismo y la posibilidad de un gobierno mundial que pueda eh, solucionar temas que ya supuestamente escapan a la posible solución eh, de los estados nacionales. ¿no? Influyen, pero sí, totalmente. Eh, yo creo que digamos, en cada, hay muchos ejemplos. Te puedo citar un ejemplo, ahora acá en, acá en Córdoba tuvimos eh, la semana pasada, yo estoy en Córdoba capital, eh, en Argentina, ¿no? eh, La semana pasada tuvimos un, un ejemplo de esto que, que mencionás, que es eh, el intendente de la ciudad, fue al parque más eh, grande y emblemático de la ciudad con el, el Día Internacional de, eh, del Orgullo, eh, el Día de, digamos, de la, del Colectivo LGBT y demás, y qué hizo, decidió arriar una bandera argentina del principal mástil eh, del parque, que es el segundo mástil más importante de la ciudad, eh, arrió la bandera argentina para izar eh, para la bandera de, eh, bueno, encima ni siquiera fue la que hizo el colectivo LGBTista de colores, ¿no? sino que hizo, por equivocación, hizo una que es la bandera de Cusco, de Perú. Eh, pero bueno, la, la, la intención fue la de izarla del colectivo LGBT en función de este Día del Or Internacional del Orgullo, eh, y bueno, y se armó toda una polémica porque que veteranos de que tenemos acá, de, de, digamos, de, en Argentina, de la que, que pelearon la, la guerra Malvinas, se hicieron presentes en el parque y obviamente eh, bajaron la bandera y eh, eh, volvieron a izar la, la bandera argentina, que es lo que corresponde. Este, bueno, se armó toda una polémica, tuvo que intervenir la policía, hubo empujones, peleas, etcétera, eh, con este tema. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que en verdad hizo el intendente al, al, con este acto? Bueno, él desde el Estado, también desde el Estado municipal, pero en fin, desde el Estado, lo que hace es decir, bueno, ahora vamos a representar a esta minoría... Y vamos a dejar de representar a una mayoría que es eh, la mayoría, digamos, eh, de ciudadanos argentinos que están representados bajo la identidad nacional argentina con esta bandera, ¿no? Entonces, eh, él decidió darle entidad a una minoría que obviamente es una minoría en Argentina, pero que, digamos, es un grupo supranacional, supra pero que se articula de manera... Es un, es un grupo subnacional, pero que se articula de manera supranacional. ¿no? Son nuevas identidades que pretenden reemplazar la identidad nacional. Como te decía, el Estado, el, el Estado Nacional se lo busca socavar, se lo, se lo busca superar. Bueno, ¿por qué? Porque se busca superar la identidad nacional. Es decir, eh, desde el Estado, acá lo que hizo el Intendente fue socavar el, digamos, la representatividad del gobierno... Este, de tratarnos a todos como iguales con esta bandera nacional argentina para eh, darle preeminencia a una, eh, a una minoría que a la vez se articula eh, supranacionalmente, ¿no? porque sabemos que esa bandera representa de manera internacional a, a otras minorías que plantean el mismo tipo de problemas y el mismo tipo de agenda en eh, otros países de la región y del mundo. Entonces eh, esto es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo identidades cada vez eh, menores de grupos eh, supranacionales articuladas de manera eh, subnacionales articuladas de manera supranacional eh, este, en pos de instalar una misma agenda que tiende a ser después la que fomentan estas organizaciones eh, y estas entidades supranacionales como eh, no sé, la ONU, la OMS y demás. Eh, en este sentido vimos, bueno, yo te decía hace un rato la, la definición clásica de Estado-Nación, no este, esto de eh, una población eh, más o menos eh, constante. De, bueno, eh, esto también está siendo atacado con lo que vos me, me referías del multiculturalismo. Eh, vemos la inmigración masiva a la que fue sometido Europa con, digamos, eh, al recibir inmigrantes de forma totalmente descontrolada y de a cientos de miles por año, y inmigrantes, por supuesto, de unas culturas que, que nada tienen que ver con, eh, las diferentes, la, digamos, con la cultura europea en sí y más con las diferentes cult eh, culturas nacionales dentro de Europa, ¿no? Es decir, eh, con los españoles, con los portugueses, con, eh, bueno, con los alemanes, eh, con los italianos, que son los que principales, con los franceses, que son todos estos países que tienen eh, principalmente problemas de inmigración masiva, de países del Medio Oriente, con estas culturas que nada tienen que ver. Entonces, eh, hay permanentemente, en, como vos decías, en todas estas <coughs> perdón en todas estas ideologías, tenemos eh, ataques, por supuesto, a lo que es eh, la identidad nacional y a lo que es la legitimación del Estado-Nación. mira yo creo que, que esto de estos intentos, digamos, que la actual pandemia efectivamente ha, digamos, evidenciado eh, esta, esta agenda y le ha venido muy bien a la izquierda eh, en esta promoción del, del, de la ideología globalista, de la ideología de lo mismo digamos <coughs> perdón este, Yo creo que la pandemia le ha venido de manera mejorable y lo vemos, lo vemos por ejemplo con Sánchez eh, él, él mismo lo ha dicho se ha referido a la pandemia y en, en, en varios discursos ya ha referido que bueno esto va a traer grandes cambios entre ellos la eh, necesidad de plantear un gobierno mundial eh, este porque claro la, la lógica de la pandemia a qué nos lleva la pandemia es un es un problema eh, es una problemática que afecta a todo el mundo entonces y a todo el mundo por igual nos de alguna manera nos iguala no este, y es un problema justamente global Afectó efectivamente a absolutamente todo el mundo. Digamos. Entonces la lógica a aprovecharse ahí, a aplicarse, es bueno, como es un problema mundial, necesitamos entidades de carácter global que puedan dar solución porque las viejas entidades fundadas en la soberanía de las naciones este, ya no, no pueden dar solución a estos problemas. Ahora... La pandemia es un agregado más a otras eh, problemáticas de carácter global que ya la izquierda viene planteando cuando uno los lee eh, y que intenta decirnos, bueno, digamos, ha jugado con esto ya. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008, cuando uno ve a varios eh, autores de izquierda, se han referido muchas veces a la crisis financiera del 2008 para decirnos esto mismo que nos están diciendo ahora con la pandemia. No, la crisis financiera del 2008 fue algo que superó, a, fue, fue, una, fue una crisis financiera mundial. Entonces, nosotros necesitamos entes reguladores mundiales para solucionar este tipo de crisis, porque ya no afecta a una crisis económica a determinados países, sino que la afecta de manera mundial. Entonces, necesitamos entes globales. Necesitamos darle, como dice Sisek ahora, por ejemplo, en Sopa de Ujan, en su último... Bueno, en un artículo que escribió primero, en realidad, en Russia Today, y que luego se replicó en, en, en Sopa de Ujan, referido a la pandemia, él pide justamente más poder ejecutivo para organizaciones como la OMS, ¿no? Este, lo dice así abiertamente, eh, dice que se, se deben superar las entidades nacionales, y bueno, como te decía, eh, es, la pandemia se suma a, por ejemplo, el uso de la crisis financiera del 2008, o por ejemplo, y Sánchez mismo lo dice en, en un discurso, a la, eh, este, a la crisis de emergencia, eh, de emergencia, eh, ¿cómo se dice?, eh, ecologista, ¿no?, este, este es otro de los planteos mundiales en los que se venía basando la izquierda para decir no necesitamos un gobierno mundial, el ecologismo, porque la problemática ecoló ecológica eh, que ellos intentan instalar y, y que están permanentemente eh, digamos, eh, vaticinando escenarios catastróficos es, es, es un problema mundial. Entonces necesitamos entidades mundiales que regulen este tema. Bueno, la pandemia es, se viene a sumar a estas, a estas dos cuestiones para decir no, esto fue global, necesitamos una solución global. El problema es que la, solu la primera solución que hubo, digamos, a la pandemia, justamente fue la reclusión y el cierre de las propias de los propios Estados-Nación, ¿no? Que fue lo primero con lo que se batalló al, eh, a la pandemia con el cierre de las fronteras, ¿no? O sea, de un mundo globalizado pasamos a, eh, nuevamente a las cierres de fronteras nacionales, y que cada país batallara con su propio ciudadano y que no dejara salir a su ciudadano ni entrar a nadie más. Así como a la vez las cuarentenas a las que nos, nos sometieron, de hecho nosotros en Argentina seguimos en cuarentena, este, ¿a, ¿a qué nos sometió? Bueno, a que debemos recluirnos, apoyarnos, este, encontrarnos nuevamente con nuestra familia, digamos fue la que mayor soporte... Eh, económico y psicológico otorgó en estos tiempos de cuarentena. Entonces todo este discurso de, de la izquierda que, intentó, que intenta aprovechar la pandemia para generar eh, y proponer nuevos nuevas formas de gobierno, quitar, so quitar eh, soberanía y poder a, la, a los Estados-Nación para dárselo a entidades supranacionales como la ONU o la, o la OMS, eh, se vio inmediatamente refutada cuando uno analiza qué soluciones fueron las, las tomadas por los estados de Estado nación, bueno, el cierre de las fronteras y la reclusión en, eh, en los hogares de cada persona sin ver a nadie más que a la propia familia con la que convive, ¿no?